Eh, eh, eh. ¿Qué pasa, poneros? Soy Kiel estamos de vuelta con Tera En este vídeo, jugando un poquito Tera Que hace mucho que no juego a Tera eh, Vamos también, a, aparte, a hablar de ciertos asuntos sobre el canal Ya sabéis que a veces, cuando quiero transmitir mi idea, mi... Cosa o mi pensamiento, o pedir vuestra opinión pues me gusta mezclarlo mientras que juego algo así de paso traigo un juego que hace mucho que no juego por el canal eh, lo veis porque hay que decir que el canal aunque tenga muchos vídeos de ION es más visitado por los vídeos de Tera que por los propios vídeos de ION, por eso me veo en la obligación de hacer esto, mientras que os hablo pues os pongo un vídeo de Tera que mucho os gusta verlo y es un MMO muy popular Bien, qué decir, cabe bueno antes de nada decirlo que estoy con Putele, con mi Valkyria, que por cierto perdonadme pero hace mucho que no juego con ella. Y qué decir, tiene que tengo una cuanta ideas para el canal, ¿vale? Eh, como ya sabéis, eh, bueno llevo muchos meses que no traigo contenido al canal porque entre que he estado enfermo, ahora estoy mucho mejor, eh, aún un poquito convaleciente por la tos que me ha dejado, digamos. Eh, la costilla por reventar de tanto toser. Y me duele bastante. A veces Se me. Se me contraen los músculos. Y vamos. Y, y. es un dolor muy desagradable, sinceramente. Pues lo dicho que ni desde tiene que. Bueno, que ya estoy mucho mejor y que estoy. Tengo ganas de poder ver por aquí para traeros más contenido, más diversión. Y hacer posible más risas. Bien, a lo que voy. Eh, como ya lo he visto, Ion, eh, para mi gusto, está decayendo otra vez. En lo que hay, no guste o no, pues Ion ya no es lo que era. Mismo cuando venga la 7.0, pues cuando ya sea jugable por otro territorio, pues a lo mismo, pues mejora. Pues mejora eh, se hace más popular y demás. Pero ahora mismo Ion está un poquito eh, mal. Nos guste o no. Está mal. Jugar a un juego que.. Primero que no me. Que no me divierte. Me van a matar, sí. Pues me van a matar porque hace mucho que no juego. Ah, perdón. Es que me desvío de.. Me desbió de contenido. Y claro, y me veo pues forzado a eso, a. Buscar nuevas fórmulas para atraer para atraer al canal. Ya no es a lo nuevo, sino también, eh, bueno, ya no es a los que siempre estáis por aquí, porque los que hay por aquí eh, me vaya a apoyar, suba lo que suba. Os gusto más, os gusto menos, pero yo sé que me que, que me vaya a apoyar. Uy, manda. Ah, vale, verdad, que haya por es que, como cambiaron, cambiaron el sistema, estoy un poco fútbol. Pero lo dicho, por eso estoy buscando nuevos eh, nuevo sistema o nuevo juego que atraer. Primero deciros, y así sabréis quién ve el vídeo y quién no ve el vídeo. Primero pediros que me digáis cuál es vuestro MM favorito. Es así. Aparte de Ion, pues. Si os gusta el Median Soul si gusta Black Desert si os gusta Reader, Reader of Icarus que me lo estáis diciendo mucho pero lo que ocurre es lo siguiente y es mi falta de tiempo ¿no? Eh, si dijéramos que el canal me es rentable es decir tengo un canal con más de 100.000 suscriptores y me deja una media me deja una rentabilidad que me permite dedicarlo dedicarme por lo menos medio día al canal pues podría coger yo perfectamente Por cierto, curate Podría coger yo perfectamente Y dedicarme al canal, aunque sea mediodía Con lo que Conllevaría jugar, pues Bastante a varios juegos Por desgracia, eso No ocurre Nunca he buscado vivir de esto, pero bueno eh, Siempre gusta que si Que si uno graba, pues Que bueno, pues que eso, que Vea fruto, uy, ya me han dado eso, perfecto pero a lo que voy no me quiero desviar el tema Lo que me quiero referir Es que no puedo dedicarme a jugar todos esos juegos Por eso me gustaría saber cuáles son vuestros juegos favoritos MMO Vale Que me diga pues mira pues me gusta más esto, me gusta más lo otro Y yo ahí ya vería Cómo podría hacerlo Porque por ejemplo si pues mira pues me gusta más el Rida Oikaru, hay más gente buscando, votando el Rida Oikaru O luego hay más gente buscando luego el siguiente Black Desert o no sé qué, no sé cuánto ¿Pasa o así ¿Por qué? Porque tengo varias fórmulas que quiero eh, intentar, eh, bueno, tengo varias fórmulas de, para atraer al canal Tengo la fórmula, ¿vale? Que voy a comentar ahora mismo Por eso, si estáis viendo el vídeo, pues por favor, pues... Decidme que os parece, porque mucho veis el vídeo, pero luego no opináis, que os parece mi idea Sé que es mi canal, pero... Vale, no, no, no me acuerdo cuál es el botón de... Es que... Qué raro No me esquiva, o yo qué sé Y no me cura, no me cura Ah, vale eh, tengo las fórmulas que voy a comentar Una de ellas eh, No subir MMO A no ser que sea en directo Y eh, Irme a juegos como Por ejemplo, de hecho juego que me gusta eh, Juegos de desarrollo ¿Qué son juegos de desarrollo? Pues un juego Un firme ejemplo De juegos de desarrollo Sería Minecraft Vale. eso sería un, un claro ejemplo de juego de desarrollo porque va desarrollando eh, si va construyendo y va haciendo cosas mejores eh. pero luego hay otros juegos nuevos de desarrollo y no tan nuevos que nunca he tenido al canal y nunca he jugado por ejemplo Subnautica o Subnautica, o Subnautica B1-0 eh, eh, pero sí ha sido la segunda parte de Subnautica eh, también está Astroner que ha salido también hace poco. Muy chulo. Como las rollo espacial y demás. Es como un No Man's Sky, pero. Más rollo. Exploración. Más rollo. Para lo que vienen a ser los juegos de hoy en día. No, no tan complejo como el No Man's Sky. A eso me refiero yo con juegos de desarrollo. O, claro. Eh, más memeo. Bien, ¿cómo haría el tema de los memeo? Imaginemos que hay mucho MMO que os gustaría que probara Por ejemplo, Ride of Icarus o MAPLE STORY 2 Recordad que en el mercado hay mucho MMO, pero no me da tiempo a probarlo todo ¿Cómo, cómo tengo pensado hacerlo? ¿Cómo se podría hacer o qué fórmula se podría hacer para probar esos juegos o dedicarle un tiempo a esos juegos? Y luego daros mi opinión sobre esos juegos la otra fórmula que había pensado es coger y que vosotros me digáis en un vídeo, Pase que es lo que pasa que a veces habrá participación y otra vez no habrá y me digáis le quiero que pruebe el Rido Ficarú eh, Bueno, pues me tiraría una semana jugando al of Ficarus os traería un vídeo diario de media hora o dos vídeos diarios de media hora o un vídeo diario de media hora y un vídeo de otra cosa para ir mezclando temática y al final de la semana al final de la semana os diría que me ha parecido el juego Es una fórmula que bueno eh, No le he visto en otros canales Y si lo he visto pues y si lo hay no le he visto Y mola Coger y que me digáis Pues yo que sé al acabar la semana O en el vídeo de análisis De de ese juego Pues me digáis eh, Bien Vale, pues ahora me daría que probara eh, Este juego Este veo Pues por ejemplo yo que sé Mapa de historia 2 Pues me estaría una semana jugando Ah pues que hay aquí también y tendría una semana jugando al Más history 2 ¿por qué? Pa, y después de la semana pues, os diría, pues mira, pues me ha parecido tal eh, no sé, es una, es una forma de probar de poder probar nuevos MMO o MMO ya existentes y daros mi opinión es una forma de tenerlos todos contentos o por lo menos que el canal nunca como que mira, eh, o lo mismo luego no, no, no es un MMO pero es... es otro juego yo que sé, me gustaría que jugara a este juego. Para poner un ejemplo. El hardline 2. Yo que sé, para poner un ejemplo. Ya me, ya me lo pasé varias veces y de hecho lo tenéis subido al canal. Me gustaría que traspasara este juego. A ver qué te parece. Pues ya está, pues. Sin problema. O me gustaría que jugara a este juego de Android. No tendría por qué hacer MMO, por ejemplo. Eh, eh, eh, a ver, alguno que haya ahora mismo de Android que yo esté jugando... Además, aquí lo tengo. Por ejemplo, me gustaría que jugaras... Un segundín que abra el móvil, os digo. Es que no he puesto la cámara porque estoy... Me gustaría que dedicaras una semana jugando al, al Brawler Star. ¿Cuál era tu opinión? O al Crack of Flank, yo que sé. Eh, cosas así. Que no está... Eh, ese juego no, no jugaría... Eh, si puede ser posible en un emulador para grabarlo que no puedo grabarlo no pasa cogería yo y yo jugaría durante la semana y al final de la semana o haría un video análisis por eso no sé si la propuesta o mola si la propuesta o mola pues me la podría decir eh, y hacerlo ya sabéis que siempre estoy buscando nuevo, fórmulas para, ah, eh, fórmula para, traero, para traeros al canal ah cabrón, que me falta dos para fórmulas para atraeros al canal y atraeros al canal vale porque recordad somos casi 10.000 y eh, bueno no es hay que haya la participación que me gustaría para los 10.000 que somos en el, en el canal también es verdad que los directos los hago siempre en Twitch porque me gusta más transmitir en Twitch por la comunidad y la rapidez que transmití en YouTube. También me podéis comentar eso. Si os gusta más Twitch o YouTube. O. A la mala puedo transmitir en las dos plataformas a la vez. Se puede intentar. Si no me. Si y no me jode. Eh, se puede intentar transmitir para los dos a la vez. Pero me gustaría que. No me gustaría hacer eso puesto que me gustaría tener al público. Eh, en, un, en un mismo sitio. Es decir. Lo directo en un enfocado en Twitch y los vídeo enfocado a en YouTube. Me gustaría hacer eso. Por eso me gustaría saber vuestra opinión. No... No sé si me he llegado a explicar o me, tampoco iba a hacer un, un vídeo blog sobre esto. La verdad. Que a la mala se puede hacer un vídeo blog si veo que con esto no se queda toda clara la cosa. Se puede hacer yo pues... Os lo explico un poquito más detallado. Vale, mis dos opciones Vale, a reventar todo el mundo La Valkiria mola, tela ¿eh? Hay que decir que la Valkiria mola Por eso ya sabéis, mis dos opciones Os traeros nuevos juegos En plan Desarrollo Como Ma A mí que me encanta los juegos de Minecraft En plan Minecraft y cositas o traeros eh, MMO en plan semanal donde vosotros me, de, me decís que MMO queréis traiga semanalmente con su luego su análisis o intentar alternar las dos fórmulas es decir un vídeo diario de MMO y a poder ser Dos vídeos diarios, uno de MMO y otro de algún juego de desarrollo. Si tuviera tiempo. Ahora mismo por ellas estoy parado, pero pero empezar a trabajar pronto. Si tuviera tiempo haría eso, ¿vale? Los directos, pues seguirían siendo en Twitch, menos los miércoles que entraré a traerlo en YouTube. O si queréis lo puedo traer a YouTube. O si vais mejor, transmitir en la plataforma AWS a la vez no sé lo que hacer la verdad tengo un lío tremendo me gustaría tener mi me gustaría traer, eh, traer mi propio beneficio o oh, mi propio beneficio es que le doy me gustaría tener mi, mi propio contenido pero estoy viendo que no que no que no puedo hacer con bueno, mi contenido eh, eh, he probado varias fórmulas mejor dicho vale pero no consigo mmm, ver lo que más os, os podía traer y cosillas así. Por eso estoy nada más que buscando nuevas fórmulas, ¿vale? Perdonadme si a veces me hago un lío. Eh, si a veces me hago un lío, si a veces os pregunto otra cosa, soy un pesado, no soy un pesado. Pero ¿qué es que lo veo necesario para poder. Eso, para poder. Eh, traer material bueno al canal que os gusta a todos y a la par eh, atraer nuevos jugadores por cierto tengo esta ahora menos la tengo equipada en serio O si está mejor Pues ya está. No sé por qué tenía que ir para un arma. Poquito peor. Eh, la vida de los memeos es así. La verdad es que tengo muchas cosas que contaros. Incluso podría hacer un directo. hablando de esto. No sé. Podría ser los famosos directos. Just calling Que hace ahora mucho en Twitch. Pero en YouTube. Y que vosotros mismos me dijerais, pues bueno, ¿qué opináis sobre todo? Mejor que un vídeo de esto. Pero bueno, yo os no, lo he dejado caer en este vídeo. Y ya, pues vosotros ya me podéis comentar. ¿Qué os parece? ¿Vale? Que luego veo que podría hacer un vídeo hablando con todos vosotros. Pues mira, pues ya está. Se hace, os lo comento. Incluso podría hacer yo un pequeño esquema. Ya sabéis que me gusta hacer esquemas. Me gusta todo lo, lo que sea eh, esquematizar la tarea. Me encanta. Eh. Para eso soy un. un fanático. Me encanta, eh, Eso de hacer esquemas. Ahí, ahí, Vale, a la mierda. No me acordaba que podía darle al desfato para ponerme por la parte a atrás del enemigo. Eh. Soy así de. Soy así. de parguela, uche, ¿ha, ha, ha, ha venido su amigo y todo, pero hombre, ah, bueno, mira. Mira que ahora hago así y te reviento el culo con mi arma, está todo chula. Vamos. Hay que decir que la barquilla me encanta. Y se dice y no pasa nada. La Valkyria Mola. Sí. Se dice y no pasa nada. Ya está. ¿vale? Ya... Y se busca grupo, ya esto es la tarea que tengo. Luego tengo esta que es los Hun Onis de Attack, pero creo que tú eran jodidos. Creo que te ha dicho, eran jodidos de remate. Uy, oh, qué dibujo más feo, macho. No sé, no, no me gusta la cara. Eh... Sí, hay gente que dirá, puedo tú. O pues sí. En fin. Yo creo que ya me he expresado lo que quería comentar. Espero eh, otras opiniones. Y demás. Vamos a ver qué bicho es que tengo que destruir, aniquilar o asesinar. Son los... Los onis y de Los onis y de Vamos para allá, los vemos y ya cortamos, ¿vale? Vamos a un casi media orilla de... De Tera, o he hablado. A ver, que sé qué bichos son. Porque los Sonics son los de los bichos grandes con un ojo, pero bueno. Tengo ganas de darle a este, no sé. Me caía más Me mola cómo han puesto la interfaz de Tera La verdad es que no he jugado desde que hicieron el cambio No he, no he jugado a, a Tera ¿eh? Esto de la X la Z y todo Me gusta Vale, nunca Nunca, nunca he dado a esto A esto nunca le he dado, se ve que hay por aquí alguien dándole caña. Uf, esto van a esa pupa. Uy. Gente de la vida... De la vida que te mata, quita mucha vida, sí. Uf, sí, quita mucha vida. Aquí es cuando muero. ¡Eh, para atrapillar con la mano en la masa! Ah, no, pues al final ha muerto, él. Eh. Sí, son duros, sí. La madre que lo parió. ¡Uy! ¡No ha pegado! Ah, es que, que son dos, son como dos bichos en uno. ¡Qué cosa fea! Bueno chicos, pues con esta posta nos despedimos. Vamos a leer una, una foto a nuestra guapa putela, la verdad que va a ser guapísima. Encima con esta ala en honor a nuestro ayón. Ahí. Es que está... está cañona. Lo dicho espero eh, vuestra opinión o se va a ser posible si no puedo hacer un directo porque si os, llama, os llamaré más a la acción en el directo y ya sabéis mis opciones cuáles son que me gusta compartir con vosotros y que me digáis vuestra opinión sin más dilación y sin más triángulo me despido nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós por cierto esto era esto era aquí no ah bueno era, es que como lo cambié, así en sí. Adiós.